¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX Y nada más este disfraz que me cargo. ¿eh? ¿Qué tal? Ahí estamos el día de hoy festejando los previos a Halloween y también, ¿por qué no? El Día de Muertos Vamos a empezar, por favor, no se lo pierdan Adelante con las historias ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Hola a todos, muy buen momento del día en el que estén viendo este programa Bienvenidos a esta edición especial No encontré un disfraz, así que me puse el estrobo Y estamos aquí en estos momentos grabando el Halloween Estamos muy contentos porque se viene esta celebración ya Y como lo comentamos en episodios anteriores Aquí no somos exclusivos, ni queremos... ...entrar en una especie de confrontación o polémica sobre si el Halloween y el Día de Muertos, etcétera, etcétera... ...aquí, en La Voz del Pueblo, somos fans de ambas festividades porque las dos tienen su magia... ...las dos tienen su forma de expresar y las dos desde luego que son muy respetables... ...y desde luego que nos encanta, pues los dulces, la fiesta, convivir con la familia... Y al otro día, pues, ¿por qué no? El pan de muerto, el atole y todo eso que se festeja en el Día de Muertos. Así que bienvenidos a este episodio. Como pueden ver, estamos personificados. Yo eh, soy una especie de hombre de negro previo al baño, entonces no me he puesto mi traje. Estoy personificado. Y tenemos ahí a nada más y nada menos que mandaloriano Francesco Ferrari. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este programa. Exactamente, ya me tuve que quitar el casco porque está imposible ver algo por esta rendija. No sé cómo los actores en los sets de Star Wars pueden coordinar algo o caminar sin caerse. Bueno, supongo que no están tan hechizos como el mío. Este traje ya lo hice con mis propias manecitas, también el casco. Siguiendo manuales de YouTube, ahí está el resultado. Creo que no me quedó tan mal. Va un poco ah, más redondito, muy, pero... Pero ahí está toda la caracterización, eh, con mucho gusto les traemos a ustedes todo este, esta festividad, estaremos hablando eh, también de cuánto te cuesta más o menos hacer un custom como este, les voy a dar los datos, dónde buscar, qué hacer, si es que les interesa pues ejecutar algún tipo de disfraz, por qué nos disfrazamos, es una costumbre gringa, es una costumbre que adoptamos desde allá, de dónde viene, a dónde va, es acaso que todas las mujeres les mama vestirse de vampiresas esos días, sexys, eh, falditas cortas. ¿Cuál es el disfraz favorito de los hombres? Eh, yo he visto muchas variantes, me disfrazó incluso de Slash. Ahí tenía la otra, la peluca y el, y el sombrero. Eh, me gustaría hacer otro custom de, de Star Wars o algo similar para este Halloween, pero creo que ya no tengo mucho tiempo. Sin embargo, por ejemplo, este custom, que no está completo, de hecho, nada más dice la pechera, hombreras, casco y las maneras. ¿Cómo se llama de eh, aquí? Mm -hmm. Donde van los artilugios ah, y sí, la claro. capita. La capita, pues, es una tela que se compró ahí en, en Parisina y además hizo capa de bordado y una pistola. Este año lo quería terminar y hacer el rifle. Eh, a lo mejor si sí me da tiempo Ahora sí que si lo termino, les voy a enseñar el rifle, amigos, sin albur, para que vean cuánto tiempo se lleva más o menos la construcción de una armadura de este nivel. Digo, es, esta es Fomiena y es tratado de alguna manera en específica. Ahorita les cuento, pero díganos tú ahí, Néstor, hombre de negro, ¿cuál es tu experiencia? ¿Te gusta disfrazar? ¿Te gusta salir a convivir con la gente? O, o, ¿Cómo vives estas festividades? Primero de Halloween, vamos a hablar, luego del Día de, Muertos. El Día de Muertos. Sí, el Halloween me gusta mucho porque pues es como el ciclo, o sea, el, el cierre del ciclo ya de, de todo. O sea, vienes trabajando, vienes. Y el Halloween es la primera festividad del ciclo antes de la Navidad. O sea, la festividad grande, digámoslo, de, dentro de las fiestas paganas. Recordemos que aquí en La Voz del Pueblo yo me he manifestado por no tanto respecto a la creencia judeo-cristiana del Señor Jesús Cruz, no sino más, más enfocado hacia las creencias antiguas, ¿no? la, la creencia antigua del Halloween, eh, fuerte hacia la marea, hacia la tierra y ese tipo de cosas. Entonces a mí me encanta incluso cómo se manifiesta la, la marea, la luna durante el periodo entre octubre y noviembre. Entonces es como el de sí, ya se acabó, inicia la renovación y por eso el Halloween a mí me encanta. Sí me gusta mucho la parte de los disfraces, el, nada más que luego o sea, entre el trabajo, los hijos, ponerle atención aquí, que allá y esto. Luego no le pongo tanta atención, pero les voy a mandar una foto aquí en el video, vamos a estar viendo una foto de un disfraz que, que hice hace años. Eh, compré la máscara, pero sí me... Corte el cabello, me rapé, compré una chamarra y fue muy divertido ese disfraz. Estaba en ese entonces la película de Batman, El Caballero de la Noche, Asciende, y aquí van a poder ver la foto, y sí, sí me gusta mucho, porque al final de cuentas es una celebración de convivio en el que todos podemos estar, niños, adultos, el abuelo y todos, y, y entrando en esta parte, pues eh, es una convivencia, digamos, Sana y, y que podemos todos este, en estos momentos pues previamente a un momento más solemne pues convivir no y que la fiesta y que los dulces y que no sé qué y es algo que no se hace con cotidianidad vamos no es que no te compres un chicle o un dulce o algo así durante todo el año pero en este momento es de es, es da gusto que, que es que yo no soy tan expresivo así esa parte pero si es de, vamos a los disfraces y, y vamos a ver tú de qué te disfrazaste y los personajes y esto, porque durante este periodo de celebración, en, ese, en las primeras fiestas antiguas, en la antigüedad, pues era de, ahorita ya estoy descansando, ahorita ya estoy relajado, voy a, hacer, eh, o voy a hacer otra cosa, entonces puede ser que cantes, puede ser que bailes, puede ser que hagas un montón de cosas de Halloween, sin que, sin que todavía lleguemos a la parte de los espantos y los sustos, ¿no? Como lo han venido eh, los últimos años, los gringos que vienen y exportaron esta cultura, que es como ponerle tantita salecita y pimienta a, a, todo este, a toda esta celebración. ¿Por qué? Porque previamente, pues las culturas celtas, las culturas an antiguas hablaban que durante estos periodos se abrían las puertas del más allá y que podían venir. Todo lo que sabemos del Halloween y eso viene de muchas culturas muy antiguas. Fue acallado por las creencias judio-cristianas porque eso era malo, ¿no? Eran los demonios, era del diablo. Sin embargo, pre eh, prevaleció por el carácter festivo y por el carácter de fiesta que tiene todo esto. ¿Y qué tuvo que hacer el, el Vaticano y Roma para decir, bueno, está bien, vamos a decir que es de todos los santos, de todos los difuntos, no vamos a decir que es este, de cosas feas del inframundo y eso, ¿no? Entonces pueden celebrarlo así. Y entonces por eso prevaleció el Halloween, ¿no? Porque es, la, y es una fiesta, es una fiesta, así como lo vemos en todos lados, que se va aderezando, ¿no? pasan los chamacos con su disfraz, les das un dulce, bueno, se usa más moderno que es un dulce, ¿no? Pero en la antigüedad era que traían su calaverita de ahí, les dabas una moneda o algo, y a al final de cuentas era parte, y digo, y aquí luego vienen los chamacos, y se usa mucho aquí en Puerto Morelos, la cultura como es un poquito más diversa, pues sí, la gente muchas veces se mezcla con los, con los extranjeros de Estados Unidos, sobre todo, y... Hay un desfile de disfraces, hay un desfile de, de convivencia, hay, hay vecinos que reparten dulces y todo así, y, y es muy divertido. Me gusta mucho a mí esta parte, el Witch incluso hicimos un disfraz hace unos años, pues también les voy a dejar el video aquí, en el que se disfrazó de Artudito y fue el ganador, nada más que como que no le cayó bien al clima, y su disfraz se mojó y ese día llovió y se mojó pero hay una serie completa de que hicimos en XHT Web con el Witchi sobre su disfraz de Artudito. Ahorita no sé qué esté preparando, lo tiene como muy en secreto, pero vi que tenía como una forma de una sierra y unos dientes y algo muy raro de un este de algún anime que le gusta ver. Y se ve que va a ser un disfraz enorme porque todavía me dice Papá, necesito ir por cajas de cartón para seguir haciendo mi disfraz y no sé qué Y de lo poco que he visto es un casco que trae como una motosierra y unos dientes Entonces sí, sí me gusta Spoiler alert Spoiler alert, no sé qué personaje sea Ya es un anime o es una serie muy nueva, no la he visto No he podido este, darle seguimiento a esa onda Porque también tengo que exigirle que haga la tarea y que sea un ciudadano que participe con sus tareas y su escuela, pero vamos a ver qué nos entrega de disfraz en el transcurso de la semana, así que sí, sí me gusta el Halloween y la parte de los dulces y la convivencia también, y la parte de lo que es como más moderno, los cuentos de terror, los cuentos de miedo, los cuentos de historia vienen heredados desde luego desde la parte histórica. Y también me gustan mucho, o sea, me gusta mucho que, por ejemplo, luego están contando y, y, y, y a mí me gusta imaginar porque pues rara la vez he visto cosas, ¿no? Salvo la sombra que vieron en el video en TikTok, uh -huh. vi esa cosa rara que después ya no supe qué era. Pensé yo que estaba teniendo un episodio de esos de pareidolia en el que con sombras y luces me imaginaba yo algo y cuando fui, ¡sorpresa! No era una fotografía no era un cuadro chueco, no era un trapo colgado, no era, no era nada, ¿qué fue eso? Entonces, pues sí me gusta eso, porque al final de cuentas, ese, ese subidón que te da de adrenalina, el corazón, la respiración de que estoy viendo, que está pasando, eh, sin duda alguna es algo muy muy divertido, y que se junte con la familia, o sea, que sea un periodo en el que puedas disfrutarlo con tu familia, con los niños pequeños, que de repente los chamaquitos, ¿no? Cuando son pequeños están oyendo estos cuentos de miedo, estos cuentos así, y te abrazan. Ay, papá, aquí se... Y así de sí, ¿eh? Pórtate bien porque si no te come el monstruo. Entonces todo ese tipo de cositas es muy divertido. Entonces yo sí soy pro Halloween con sus revidas eh, limitaciones al, al Día de Muertos. Eh, ¿Por qué esto? Porque se, se, se habla mucho, ¿no? De este nacionalismo y que los gringos y que la invasión y que no sé qué pero hay que dejar que a final de cuentas todas las expresiones permeen andábamos apenas, en, por ahí del 2019, 2020, donde los chicos nigerianos que traían el ataúd y bailaban, andábamos celebrando ese meme y nos super encantaba y, y, y, y era muy divertido, qué diferencia tiene que hayamos adoptado ese meme, que hayamos adoptado esa este, cultura de los chavos nigerianos que bailaban con el ataúd, a que agarremos la cultura de celebrar con unos este dulces, con cuentos y todo eso Pues no hay ninguna, o sea, tenemos que dejar que permee Y tan permea que incluso las marcas eh, de productos estad estad estadounidenses, extranjeros, perdón Quieren um, tomar este pastel del Día de Muertos, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Ah, este producto conmemorativo de la cultura mexicana Y lo único que hacen es plasmar una calaca con temática de Día de Muertos una calaverita así de para que se vea como que es de Día de Muertos mexicano, pero eso es como que la punta del iceberg de esta celebración mexicana entonces, tenemos que intercambiar las ideas tenemos que dialogarlo, tenemos que ver, eh, no desde el punto de vista cuál es mejor, cuál es... no cuál es diferente y tomando mm. en cuenta eso ver con cuál es con la que más congeniamos y, y divertirnos porque pues ya pasamos muchos trabajos, muchos, este, toda la semana, este, el trabajo que el jefe, que la molestia, que ya me hizo daño el café, todo eso como para que de repente el Halloween sea algo que nos amarguen por el simple hecho de, no es mexicano, no, hay que disfrutarlo, si hay que disfrutarlo, hay que, este, absorber la fiesta, y por qué no, en lugar de, este, dulces gringos, y eso, pues pones ahí unas papitas con salsita, ¿no? También, o sea, no vamos no a dejarlo, exacto, no vamos a dejarlo de largo, no vamos a amargarnos porque no sea así y a final de cuentas estamos en un mundo, estamos en una cultura de globalización total. Digo, en una de esas, ¿quién quita y en 10 años o en 5, como van las cosas? Vamos a festejar el equivalente del Día de Muertos o del Halloween chino o del Halloween ruso, ¿no? Así como van las cosas, así que disfrutemos este Halloween. Vamos a gozar la fiesta, vamos a disfrazarnos, vamos a divertirnos. Si ahí en su colonia, su, donde viva, en su unidad habitacional, los chamacos se divierten, desde ahorita, <coughs> perdón, unos días antes, tenga su bolsita de dulces, de dulces veros variados, y regálenles dulces, porque es algo que a final de cuentas los chamacos lo van a disfrutar, y va a ser parte de que si los niños salen y se divierten con sus disfraces, pues es mejor que salgan los niños a divertirse con sus disfraces, a que nomás esté la bola de borrachos y briagos ahí, como siempre hemos eh, dicho en la voz del pueblo, que eso no es necesariamente muy sano, ¿no? Que mejor que nomás los niños se diviertan con sus disfraces, sus dulces, etcétera, etcétera, y eh, evitemos otras cosas, porque a final de cuentas es parte de entrar en una comunidad y qué mejor que una celebración. Exactamente, y y bueno, pues ahí también existe la opción de hacer estos disfraces en casa, los customs. Eh, yo hablo ahorita de un, un tipo de, de inversión que realmente sí, eh, no es para todos los, los niños. A veces no tenemos dinero como niños o incluso como adolescentes. A veces a algunos adolescentes ya hasta les da oso disfrazarse, ¿no? Y dicen, ay, no, papá, yo no quiero disfrazarme de nada porque me da pena, etc. Eh, es cosa eh, de, de gusto, ¿no? A algunos niños eh, les emociona mucho hacerlo. Si tú eres uno de esos chicos que les gusta los disfraces, te puedo decir que puedes llegar, a, por ejemplo, a este nivel como el que te estoy mostrando en este, en este trajecillo que está muy básico Realmente se hace muy rápido. Bueno, yo lo tuve que hacer muy rápido porque lo iba a usar en, una en un festejo de cumpleaños. Iba a estar caracterizado como mandaloriano. No necesariamente era para Halloween, pero necesitaba el traje. Y bueno, los materiales los encontré muy fácil en, en Fantasías Miguel y no es Gold. pues deberían de pagar, pero por ejemplo, esta es la, la goma ENA. Es con lo que se hacen, por ejemplo, los, eh, los mousepads. Tengo un mousepad que hice del mismo material, que es este de aquí. Eh, esta es la, la goma ena en bruto. Hay unos cuantos milímetros que tienes que cumplir para que tenga esta rigidez. No sé, creo que cuesta la hoja unos 60 pesos. Eh, vas a requerir este material... Eh, una pistola de calor para sellar el poro porque es un material poroso. Si sellas el poro, puedes pintarlo con aerosol. Bueno, antes de pintarlo con aerosol vas a requerir una capa de sellador que se hace muy fácil. Usas agua con resistol, pasas una brocha, cierras el poro completamente como la, cuando pintas una pared de tu casa. Ya que está cerrado el poro con el calor y con el, el sellador, ya puedes aplicar las capas de, de pintura con aerosol o pues si no tienes aerosol porque es muy caro pues con alguna pintura que no sea tóxica y que no va, te vaya a oler a aceite todo el día el casco porque te vas a marear te vas a poner bien pacheco gratis y, y bueno va a ser a lo mejor hasta desagradable estar poniéndoselo eh, eh, en total gasté yo creo que en esta en este custom que traté de buscarlo en internet y no encontré algo de esta calidad, sinceramente, no es que me esté parando el cuello, pero no encontré algo de esta calidad eh, por menos de $2,000 pesos. Entonces, realmente, tú puedes invertir menos de $600 pesos en este tipo de, de custom, ¿no? Una lata de aerosol te sale eh, ahorita como en $80 o $100 pesos. Este metro de tela que traigo colgado aquí como capa, Igual inviertes como unos 80, 100 pesos. Y la goma, yo usé para el casco, usé una, una hoja de 80 pesos. Y yo creo para la pechera y las sombreras, el resto, otra hoja. Creo que si quieres hacer la armadura completa, uh, te saldría como con cuatro hojas o cinco a lo mucho. Y los programas que vas a utilizar va a ser este que estás poniendo aquí, que se llama Pepácura. Pepécura que es, es, es como un software donde varias personas ya suben los moldes de ciertos cascos, hay de Iron Man de, de Mandaloriano de Star Wars, de Darth Vader de algún Stormtrooper hay bien de, despiezados en hojas de tamaño carta para que tú las imprimas recorta los moldes los pintas con un color blanco dentro de la tela y Haces los cortes con un cúter y los pegas con un silicón de contacto. Lo demás es ya darle forma, un poco de habilidad. Ver ahí los tutoriales que van a estar apareciendo en, seguramente ahí en YouTube. Y si es más allá, más, más recortado el presupuesto, pues puede hacerse con material como cartón. Hice un casco de Power Ranger con cartón y, y lo sellé con, con yeso. Entonces hice un casco digamos, funcional también de Power Rangers, que se los voy a enseñar más adelante, para que lo consideren, nada más que ahí se lleva un poco más de, de tiempo por el secado del yeso, aquello que se quiebra, a, aquello que hace mella la inclemencia del tiempo, se deforma por el cartón, pero también se puede, ¿no? Entonces, si no tienen esos recursos tampoco, porque tampoco es obligatorio a veces disfrazarse, es una experiencia se recomienda para estar en, en consonancia con toda la comunidad que le gusta disfrazarse. Eh, yo en lo personal me gusta más la creatividad, el disfraz, me ha gustado ir a, a no solo disfrazado a los temas de Día de, de Halloween, sino también me, me ha gustado la, la opción de ir disfrazado a convenciones de esas de cómics, donde pues van muchos disfrazados, hacen sus propios customs, hacen sus propios disfraces. Y, y de ahí puedes obtener pues, también varios amigos, contactos que te llevan a una nueva experiencia de esto, del significado de, de estar disfrazado, ¿no? Hemos visto muchas muestras por ahí, mi estimado Néstor, de gente que se disfraza y va a hospitales incluso a hacer buenas obras, a hacer eh, alguna situación eh, de caridad o simplemente por el puro hecho de divertir a los niños, también es un, un objetivo totalmente válido. Ahora, en esta celebración de, de Halloween, pues lo más usual es que te disfraces, vayas de pachanga con los cuates, si ya estás casado, regularmente llevas a los hijos a, al tema de, de pedir dulce o truco, le dicen, dulce o travesura, aquí se le llama la calaverita, no muchos cantan de de la calaverita. Tiene hambre. Y lo mezclan un poquito con el, la fiesta de Halloween, pero ese, se le llama pedir calaverita a unos que o pide, te piden dinero o te piden, si tienes una tienda, por ejemplo, dulces, o si tienes eh, algún otro tipo de negocios, a veces te, te van a decir, pues mochese con don ¿no? Ahí para el Halloween, la calaverita. y Pues es recomendable, ¿no? Convivir si estás... Si estás por ejemplo, en un condominio, como cuando yo vivía en el condominio, se organizaban estos concursos incluso de disfraces y se pasaba entre las calles a pedir dulces y ya se sabía que el código de que si sí quería dar dulces en la casa era que dejaban su foco prendido, el, el de su fachada, y con eso ya tú ibas a tocar. Si no querías participar, pues apagabas el foco. Y así todos los chavitos pues, iban formados en todas las calles pidiendo dulces, Ahí atracando a, a toda la gente que iba. Se avisaba, se ponía de acuerdo a la gente del condominio, del fraccionamiento o de la colonia y se decía, pues van más o menos 80 niños eh, confirmados. Entonces, prepare dulces como para 80 niños, ¿no? Entonces, para que ninguno se quede ahí con las ganas de que le regales algo. Y además es, es muy educativo. Yo lo viví de cerca, estuve disfrazado recorriendo ahí las chamacas y chamacos pidiendo el dulce dando la foto porque ese es un reconocimiento no también al esfuerzo que le, que le metes al, al disfraz a la construcción a la elaboración eh, bueno yo siento siento bien estarme tomando la foto ahí con la persona de, de que dice nada ah, mira está chido el disfraz ponte ahí tómate una foto tómate esto, o haz una posición específica de, de pelea, o qué sé yo, ¿no? Algo divertido para la convivencia. Eh, en ese sentido, las experiencias que se pueden llegar a, a vivir, pues eh, en zonas no tan seguras de México, pues sí, échale un ojo a los menores, tampoco se desentienda por completo, eh, más si usted sabe que su colonia o el, eh, el barrio es algo bravo, peligroso pues también échale un ojillo ahí, vaya en compañía de los menores, disfrácese también, intégrese a la festividad si le da chance, la chamba, el tiempo, los recursos, pues también eh, intégrese eh, a esta costumbre que ya le hicimos nuestra nuestra manera, no a la manera de México, eh, no necesariamente eh, pues algún disfraz totalmente producido, totalmente caro o costoso, pero, pues sí, nos gusta participar de, de, estas de estas celebraciones al interior de la sociedad mexicana. Y pues sí, le recomendamos totalmente, eh, si tiene algún tipo de recelo a costumbres eh, extranjeras, como se le llaman, como ya dijo Néstor, pues la primera es la Navidad, <ríe> es una costumbre totalmente extranjera que adoptamos. Realmente no tiene sentido ese argumento, pero... Se en Oaxaca. Ándale, <risa> nació... Don Don Benito Juárez era el niño Dios. <risa> Cuando nació, le, le dieron... Eh, vinieron los tres supermasones magos y le hicieron ahí este sus regalos de... Masonería rara. <ríe> <Que> le... <ríe> Oye, otro tema que se podría venir, eh, la masonería. Ah, sí, cierto, eso es interesante y sobre todo ahorita que estamos en, en época de cosas misteriosas y místicas, pues ¿qué, qué, más que la masonería. Estaba yo, este, ahorita en estos momentos recriminando, mi dónde está mi disfraz. No, tengo un disfraz integrado. Ay, a ver si se alcanza a ver. Eh, ahí está. Es, es esa escena donde John Connor llega y le dice, señor. ¡A ¡La madre! <ríe> Ahí están todo el, el chip, el, el chip, sí. el microchip y el... la mano mecánica. La mano mecánica. Entonces sí tengo disfraz integrado. Eres y... Terminator. Has todo visto, baby. Hasta <ríe> baby. Sí. Entonces, y además <ríe> hacía la voz el, el Humberto Vélez, ¿no? El, el, ah, el que hacía Homero Simpson. Que decía. John Connor no, no soy yo a la chingada, vámonos para Connor, paro en ven, la cara ven conmigo ven conmigo si quieres vivir pues qué te parece ministro, si pasamos a la a la lectura o a la reproducción de las historias de terror que nos mandó el público la vamos a poner aquí para que la escuches Vamos a tratar de ambientarla con fotos y aquí los esperamos de vuelta para comentar rápidamente. Pues mira, yo tengo un suceso en la familia, de hecho a mi hermana, cuando yo estaba como de unos 12 años y ella más chiquita como de unos 5, haz de cuenta que fuimos a un balneario que es como un lago donde crece el agua. Y pues ahí decían que había chaneques y este, pues ya estuvimos normal, todos ahí comiendo, toda la familia, estuvimos todo el día y dejaron a mi hermana dormida abajo de un árbol muy frondoso y pues este, total que ya nos teníamos que ir y se, se quedó dormida pues mi hermana y no la llevamos así y ya cuando despertó en la casa este, no paraba de llorar y pues así se aventó toda la semana a pesar de que ella era muy, muy lloroncilla pues si sí, dormía bien y todo, pero esa semana de plano no dormía nada, este, no se le conciliaba a la llorada por nada y total que la llevaron a sobar y todo pensando que era algo que le dolía al doctor y pues nada, no era nada de eso. Y ya la llevaron con otra señora y le di le dijo a mi mamá que si habían hecho algo o habían ido a algún lugar y ya fue que mi mamá contó que pues habíamos ido a ese baldear el fin de semana. Y, este, y le dijo la señora, pero ¿cómo se la trajeron? ¿O ¿Estaba dormida? ¿Estaba despierta o qué onda? me dijo, ah no, pues no la trajimos dormida porque se quedó dormida allá abajo de, en la maca donde que habíamos puesto. Y pues ya la señora este cayó en la conclusión de que pues ahí decían que había chaneques. Y le dijo, no, pues sabes qué, este, va a ser que su alma, como es una bebé, se quedó allá jugando con los chaneques y por eso su cuerpo pues está mal su cuerpo no, no se siente completo porque pues la alma de la niña está allá y ya le dijo que tenía que juntar no recuerdo si cinco o siete flores diferentes y varias, varias cosas más con agua bendita, con vino tinto dulces y no recuerdo más que tuvieron que poner pero el chiste es que mi mamá aunque es incrédula pues ya estaba desesperada y lo hizo y dijo no pues tiene que ir toda la familia otra vez cuando se exacta la semana o sea el domingo y este pues si todos juntos otra vez se mola y regresar ahí a ese árbol donde ella dormía estaba dormida y este hacer ese como hechizo ya que dijeron que pusieran en una canasta todas, todas las flores este, todo el agua bendita que la rociaran arriba de las flores creo que también era canela o algo así y el vino tinto que lo dejaran destapado y en un vasito o copa, no recuerdo bien y los dulces así esparcidos entre las flores para que se vieran, que fueran visibles y este, pues aventarlos hacia el agua y que se fueran este hasta la mitad ya cuando se fueran hasta la mitad que le empezaran a hablar a mi hermana que todos le empezáramos a gritar Lupis ya vente porque así se llama mi hermana Guadalupe pero le decimos Lupis y ella le decimos Lupis vente, vente y ya estábamos todos, de hecho nos reíamos mucho porque pues la niña estaba toda sacada de onda este decía pues aquí estoy, aquí estoy y ella pues, lloraba así como de impotencia de que ahí estaba y pensaba como que no la veíamos pero de todos modos seguíamos nosotros gritándole así y pues ya este, ya que salimos de en la camioneta todos este, pues ya dejamos de gritarle porque es lo que nos había dicho la, la señora que dejáramos de gritarle y casualmente saliendo de ahí como a los 2-3 minutos mi hermana como que se empezó a quedar dormida y ya este se quedó dormidita ya se le quitó porque también tenía mucha calentura se le quitó la calentura ya no le volvió a dar en la noche y al día siguiente ya estaba como si nada y pues lo más extraño de eso es que ya ahora que ella es grande nos insiste mucho y dice mucho que se acuerda perfectamente de que ella como en sueños estaba jugando con unos niños que parecían como viejitos pero estaban más chiquitos que ella que ellos la empezaron a Ojalá para que se fuera a jugar con ellos y que andaban brincando arriba en el árbol, en las ramas. Y ella, cada que le preguntamos, insisten que sí fue cierto y que ella lo sonó o lo vivió, pero sí recuerda a ella eso muy bien. De hecho, ella siempre ha tenido como que esa facilidad de que vean duendes o no, pero esa es como que la primera cosa que le pasó y que casualmente recuerdan ya sea en sueño o despierta o no sé, pero es muy extraño, ¿eh? aunque nadie de la familia creía, pues eso sí lo tenemos bien presente, de que sí, es cierto. Hola, ¿qué tal eh, amigos de La Voz? Pues yo quisiera contarles una historia. Mm, quizá no les dé mucho miedo ni nada de eso, pero es así cuando... de, cuando, de mi infancia, Recuerdo que nos poníamos a jugar a las escondidillas, entonces pues eran patios grandes, este, no había mucha luz y pues ya, ¿no? Éramos varios niños y de repente pues a mí un día me tocó buscar a las personas y estaba en la parte de atrás del terreno de mi abuela. Era pues grande, sin tantos focos y pues te guiabas por cómo se veían las siluetas. ¿no? Entonces se me ocurrió a mí decir, ¿no? un, dos, tres por Lalo. Y la voz de esa, de esa persona que vi me dice... No soy Lalo. Y en lugar de ir a ver quién era, me regresé corriendo hacia adelantado. Y mi sorpresa fue que Lalo venía corriendo de, ¿no? del lado opuesto hacia mí. Entonces, pues ya no no supe quién fue, a quién me había encontrado. Y pues esa es mi historia de terror. Era todo empieza cuando mi mamá me llevaba a su escuela donde trabajaba junto con mi hermana. Y bueno, en el fondo de esa primaria... Había unos juegos en los cuales había unos columpios, había resbaladillas, etc. ¿no? Ya sabes, todo lo, tipo de juegos para una primaria. Nada más que tenían el conveniente que esos juegos estaban cerrados para los niños de esa escuela. Y se nos hacía algo raro. ¿no? Pero pues al fin, chicos, niños... Eh... ...nos gustaba ir ahí a jugar... ...incluso con otros hijos... ...de otros maestros... ...también nos acompañaban... ...y por ahí nos íbamos a jugar... Uh, ...pues la mayoría del tiempo... ...porque... ...luego los papás... ...nuestros papás estaban ocupados... ...un tipo de fiestas reuniones... ...o alguna otra situación... ...pero... ...bueno... Eh, ...ahí... ...de repente... Y mira que se, te, se me estaba poniendo la piel de gallina, pero de repente vimos un chico de secundaria trepando la reja que estaba arriba de la barda que separa la escuela primaria y la secundaria y pues lo reconocimos porque trae el uniforme de, de la misma, ¿no?, de la secundaria. Cuando lo vimos, pues le preguntamos qué estaba haciendo y él nos respondió nada, solo... Nos volvió a ver con una cara como de sufrimiento o desgracia. Mm, solo por eso te digo que... Ay, joder, ya vuelven los recuerdos. y eh, Fue algo fatal para nosotros. Y fue mucho tiempo cuestión de miedo para el resto de los chicos que nos juntábamos allá a jugar. Entonces, sí... Como no respondió, pues decidimos irnos y decirle a la directora de la primaria que era la mamá de uno de los niños, también con lo que estamos jugando ahí. Y ya que eh, la directora eh, dio una vuelta, se fue a ver, pues eh, no encontró absolutamente nada, pero sí fue a hablar con el director de la secundaria y le comentó que no... Eh, bueno, este le comentó ...que no había manera... ...que los chicos pasaran por ahí... ...que... ...por como describimos... A ...ese chico... ...era uno... ...que hace muchos años... ...había... ...fallecido... ...ahí en la escuela secundaria... ...el director... ...dice que no le tocó... ...la administración... ...sabe la historia... ...pero no sabe cómo murió... ...cómo falleció este chico... ...y... ...bueno después de eso que le comentó la directora obviamente ella le contó a mi mamá y además maestros y dijo que a veces también los conserjes y otros niños también lo veían así como nosotros lo describimos con su uniforme y con esa cara de, de terror preocupación o no sé cómo podría explicártelo pero ese día eh, fue determinante para que ya no dejaran pasar a nadie a esa zona de esos juegos determinantemente. Pues esa es la, la historia que tengo para ustedes. Compartida por eh, Milton Mendoza, con mucho gusto. Le dimos aquí la narrativa. Gracias. Pues ahí están las historias, amigos, de nuestros estimados... Eh, pobladores de aquí, de La Voz del Pueblo MX, por demás interesantes, ¿no, Néstor? Toda la cultura mexicana reflejada ahí en lo que nos cuentan estos compas. Exacto, sí, todas las, las historias que acabamos de escuchar eh, son muy regionales, o sea, son muy apegadas a la parte de lo que es México como tal, sin embargo, el hecho de que existan estas narraciones, que existan estas, eh, esta forma de compartir durante esta celebración, nos habla que de, definitivamente se está integrando ya la cultura del Halloween al estilo gringo y desde luego previo al estilo gringo, los gringos se lo copiaron a los celtas y los celtas este, se lo copiaron a los romanos y así sucesivamente históricamente, se ha ido acoplando, le hemos ido agregando cosas y ahorita... Por ejemplo, las historias que acabamos de escuchar con situaciones de México o con mexicanos, eh, pues no es otra cosa más que el amalgamiento, eh, la, la integración ya de toda la cultura, o sea, de, de, y de toda la cultura, no desde el punto de vista fresa, de esto estoy bien culto, no, o sea, de, de todo el conocimiento que estamos en estos momentos, en este periodo, nosotros obteniendo, y pues, quién más? Que si vienen los gringos, pues, son nuestros vecinos, no tenemos de otra. Seguramente le pasa a la banda de Guatemala de, de allá abajo de Sudamérica Que absorben cultura mexicana de una forma involuntaria Porque pues todos los medios van hacia ellos Nos pasa a nosotros con los gringos Desde luego que se tiene que integrar No desde un punto de vista de ¡Ay! El rechazo y eso Ya lo hemos dicho, si se va a rechazar eso Pues eh, forma parte de que pues, ¿Para qué vivir enojado? O sea, ¿Por qué estar en, en enojo con otras cosas que a final de cuentas Salen del control, salen del, de, de nuestro control Y pues no, no podemos estar en ese momento del pleito no Digo, eh, si hay personas que a lo mejor <coughs> Que, perdón, quieran hacerse como el interesante Y yo no celebro y que no sé qué Pues está complicado, ¿no? Ya, pues, ¿qué le podemos hacer? Pero mientras sean felices Mientras no les genere ningún daño, ningún problema Qué bueno que, que este, estén ahí Y a final de cuentas, pues, diviértanse, hombre nos acabamos, acabamos de tener estas narraciones Acabamos de tener estas historias y pues nos, nos, nos, nos, nos hielan la sangre algunas de las historias ¿no? nos parecen definitivamente muy interesantes que sigan existiendo sobre todo este misticismo en esta era digital que te, todos traemos un celular todos traemos una pantalla, todos traemos un algo eh, desde luego que en algún momento este tipo de cosas eh, paranormales se nos van a escapar pero todavía las podemos seguir narrando con los medios que tenemos hoy en día Sí, exactamente. Estos entran para la voz de la Ultratumba, exactamente, porque realmente muy representativo un, todo un pueblo hablando de lo mismo, pues porque es una evidencia totalmente concreta de que puede haber sido ya legendarios, ¿no? Incluso lo compararía yo con, con temas como La Llorona y videos que se han captado donde se ven estos entes, estas eh, personalidades espectrales haciendo de las suyas al interior del de territorio nacional, creo que ya incluso ay, están sonando los cohetes, y <risa> eh, sí, aquí incluso eh, sí puede ser eh, pues ya una cultura pop, una cultura popular al interior del mismo país de México. Uh, aclarando mucho que también nos ven muchos colombianos en el CUAI por lo menos, ahí está la banda colombiana reportándose todo el tiempo agradecemos sus suscripciones a ese canal del CUAI del nos ha estado yendo bastante bien punto de aparte, los quería saludar ahí a toda la comunidad que nos sigue, además de en México de aquel lado también nos apoyan bastante, esperamos que les hayan gustado estas historias de terror mexicanas eh, escuché unas muy buenas en, en el canal de este amigo eh, que posiblemente esté poniendo aquí una cooperación muy, muy pronto con nosotros. El doctor Miedo, él, él podría estar haciendo una cooperación para estas fechas. Eh, ahí no se lo pierda, le estaremos confirmando si es que se hace. Pero a, ahí, digamos, le llamó un, un cuate que es de Argentina. Voy a tratar de trae el relato a ver si lo encuentro y le voy a, a pedir chance de ponerlo en esta en esta versión para que lo escuchemos también y escuchan la calidad del relato que se aviente este cuate es un argentino que ahí les pongo un poquito el resumen habla de una de una persona de un chico un sujeto que conoció a una bruja y se enamoró de ella y la bruja lo estaba enamorando le estaba chupando ahora sí que la vida En el buen sentido de la palabra eh, Y bueno, está bastante interesante la historia El timing que le pone el cuate este al contarla También es muy impresionante Anda por ahí en muchos foros Pero yo quiero que aquí la comunidad de la voz del pueblo Todos los pobladores vengan y se den un quemón Que también por allá se cuentan buenas historias de terror como estas que también nos hicieron muy amablemente el favor de compartirnos ustedes el día de hoy para que las pongamos aquí al respecto de estas festividades de Halloween y pues viene muy bien ¿no? una historia de terror e incluso la escucharon aquí y la pueden ir a contar, siéntanse con esa libertad de poderla replicar ahí con sus compas, con sus amigos y por qué no la próxima ocasión de La Voz de, de la Ultratumba, también ustedes nos manden ahí sus eh, audios de voz o su historia escrita en Facebook para que nosotros podamos compartirla como la hicieron todos estos amables amigos que día con día, o programa con programa, mejor dicho, eh, pues se integran con nosotros en esta eh, plática, en estos diálogos que con mucho gusto traemos hasta todos ustedes con esta única misión de mantenerles informados y darles una perspectiva totalmente diferente, sé que no somos los únicos, he encontrado muchos más canales con contenido de calidad, que eh, posiblemente esté tratando de buscar yo hacer alguna cooperación, algún tipo de interacción entre estos canales y aquí la voz del pueblo con eh, Néstor Velázquez y un servidor para que también se integren con nosotros nuevas voces en la tercera temporada que ocurrirá a partir del año 2023 no se pierdan los videos que van a seguir subiéndose nosotros vamos a seguir eh, subiendo videos a pesar de las festividades de diciembre a pesar del mundial no se lo pierda aquí vamos a estar con una opción más para entretenimiento cultura general y datos de interés en este proyecto que con mucho gusto le traemos a todos ustedes, llamado La Voz del Pueblo, en sus variaciones, La Voz de la Galaxia, La Voz de la tumba, La Voz de la Comedia, por ahí salió también, La Voz de la Música, también salió ya, no se lo pierdan, si se perdió algún video y tiene tiempo estas vacaciones de eh, fin de año, pase a ver todas nuestras listas de reproducción de videos que estarán apareciendo por este lado. En los cuales pues eh, va a encontrar las respuestas incluso a estas dinámicas que dimos porque seguramente este video todavía entra dentro del pack de videos que usted va a tener que consultar para encontrar las pistas y ganarse estos premios que están apareciendo en pantalla, de los cuales eh, la gente que conteste primero de manera correcta se los va a llevar con envío hasta su domicilio a nivel nacional, México me refiero. Ahí estamos, están los premios, este es un agradecimiento para ustedes, no se olvide, es muy importante para nosotros comparta estos videos, bájelos, súbalos a su memoria, lléveselos en su celular para ir en el metro viéndolos, si no tiene internet, bájelos directamente a su memoria, a su disco duro, en donde con mucho gusto. Nosotros le haremos compañía, o incluso si no nos quiere ver y no quiere gastar sus datos, bajes el podcast de todas las redes que están apareciendo aquí en redes de, de audio. Me refiero en, en, en las, todo lo que es la multimedia, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Anchor y Audio Mac. Ahí también estamos. Audio Mac es el más reciente estamos haciendo el experimento de subir primero los eh, los capítulos ahí en audio si usted se quiere enterar primero que nadie vaya a AudioMac, incluso ahí puede comentar y lo bueno también puede donarnos ahí algún tipo de reconocimiento eh, como no, será muy bien recibido y haremos aquí la mención para que usted no se pierda como cada semana un video de la voz del pueblo de la galaxia, de la ultratumba o de la voz que se le ocurra, ¿no Néstor? Eh, vamos cerrando esta Tercera parte del programa ya Se fue muy rápido Mira, a pesar de que estamos hablando de esto Vamos a pasar Al tema de, de Día de Muertos, ¿Quieres concluir algo con Halloween? No, eh, de hecho Ya está todo dicho, qué bueno que eh, Estamos bien ya en, en esta apertura mental en la que sí Disfruten la fiesta, disfruten La festividad, que eh, coma los dulces Que su glucosa le permita su resistencia a la insulina le permita disfrútelos mucho, Créame que después los va a extrañar, así que el celebre, cuente historias y disfrute el Halloween y pues no le haga el fe, hombre paulatinamente van a venir este, otra celebridad, otras celebridades o celebraciones perdón, si van a, a otras celebraciones con otras culturas que se van a venir integrando a futuro, así que no lo deje pasar, no se amargue y suscríbase a La Voz del Pueblo en todos los medios que ya hemos dicho También suscríbase a XHT Web Porque vienen videos de otros temas Que también vamos a estar desarrollando Allá en XHT Web En el programa Backtune 4 Y desde luego en el canal Tic Tac Vienen nuevos modelos de relojes Para su análisis y review Con el objetivo también de ayudarle A que si usted quiere un reloj Y ya decidió que el smartwatch no es para usted Pues el canal Tic Tac está ahí Para orientarle en su mejor decisión De adquirir un reloj, así que muchas gracias, vamos a pasar a la siguiente sección del programa.